de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autoriza el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero pagar su pag de recargas televidentes, es en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 6, continuamos con el número 6, seguidamente con el número 0 y finalizamos con el número 8.